Al cuartel, oigan eso, quien ande sin mascarilla, eso lo estoy escuchando yo, desde que empezó este meneo. ¿Y cuántos cuarteles van a hacer entonces? Porque ni la fortaleza pueden con ellos. ¿Eh? Yo quisiera saber cuántos cuarteles está dispuesto el gobierno a fabricar, porque son mucha gente que yo va a llevar. Yo estoy escuchando pido. eso. Desde que empezó esto, 64 personas en Santiago, 7 en Asua y casi 50 en Boca Chica, dentro de los apresados por la Policía Nacional en el último mes, por no usar correctamente la mascarilla en lugares públicos. Se recuerda que las autoridades ordenaron el uso obligatorio de la mascarilla. Hmm. Señores, hmm. ay papá, y nadie la está usando. ¿Eh? Nadie está, está usando la mascarilla, entonces no va a haber cuartel para. Bueno, hay problema. Hay problema para meter a todo el mundo preso. Hay problema. Pienso yo, porque yo la creo... dan la orden y la policía no lo hace. Ese es el problema. Pero yo creo, hermano, que mayormente sí. hay que ponerle una multa a la gente económica, porque cuando tú le cobres. 50 mil pesos el primer infeliz de eso. Ese es el primero que va a salir por los barrios a regalar. Cuidado si se quitan las mascarillas, que son 50 que están quitando. Claro. Pero si no existiera el maldito compadrejo que hay en este país con la policía y la gente y los dueños putos de droga y toda la vaina, esto no se arreglara porque aquí hay policía que si hay un grupo de, de una discoteca o de un comadón que están bebiendo... Y sabe que van para allá, son operativos, lo llama y le dice, hey, vamos a cruzar por ahí. La mascarilla, la, hey, la camarilla. La pome, que la pongan no y que no tengan que se encontre en el ay, patio. Dice un viejo, míralo, míralo, míralo, todo sin camarilla. <risa> <risa> la mascarilla, señores. El, el dolor de cabeza. Paradreo, de, hasta eh. que no se acabe en la República Dominicana, no vamos a echar para adelante. La policía llama Cubriendo. aquí para que la gente se vaya de los sitios. Cubriéndolo, cubriéndolo. Y protegiéndolo. Ahora proteja Señor. a usted, Neto. Me protejo yo. Claro, es que yo así, protejo a mi familia. Que no proteger, sí. Yo te hago una pregunta, Neto. ¿Qué tú crees de, de educación? De mandar a los muchachos a las escuelas en esta no, víspera. Es. Yo, de yo, no, yo no voy con eso. Le no. han entrado con yuca al ministro que va a entrar y hay que está saliendo. Porque no. quieren decir que un día sí, un día no. O sea, no. que los lunes el virus se pega, pero los martes no. Señores, yo no, yo no veo bien eso que un día sí, un día no. Tienen que hasta que esto se calme, los niños no pueden ir. a Atención, cuello. ministro, la mía no va para allá. Ni, la, ni los míos tampoco. <risa> la mía no va para allá. Señores,